Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos En esta oportunidad nos han traído para revisión y mantenimiento Una fuente de poder, en este caso es una ATX Es una fuente para alimentación de la, de la computadora De escritorio Vamos a estudiar algo sobre esta fuente Vamos a ver sus partes, por ejemplo, fíjense aquí tiene Aquí tiene la entrada de voltaje, en este caso nos indica que esta fuente trabaja a 230 voltios, en voltaje en corriente alterna. Aquí tenemos el cable de poder. Este cable va a ir conectado aquí. Ahí lo tenemos. Además esta fuente tiene aquí varios conectores. Este es el conector ATX y es el que lo caracteriza pues, a esta fuente, precisamente que se llame así, una fuente de poder ATX. Este es de 24 pines, pero también podemos dejarlo en 20 pines, dependiendo de la, de, de la máquina que nosotros vayamos a alimentar. También tenemos este conector, el conector de 4 pines que va directamente a alimentar el CPU, o sea, el microprocesador. También tenemos este conector, el conector SATA, que sirve para alimentar discos eh, disco duros, por ejemplo, o también lectoras. Aquí tenemos el conector IDE, también igual nos sirve para, para, para alimentar discos duros, lectoras. Y aquí tenemos este otro conector, que nos sirve para alimentar, por ejemplo, disqueteras. Muy bien, aquí tenemos varios cables, como pueden ver, por cada uno de ellos... Eh, arroja diferentes voltajes porque cada uno de los dispositivos dentro del dentro del case es decir cada es decir la lectora o el CPU o, o, o el disco duro cada uno necesita alimentarse con un voltaje determinado y por aquí arroja esos voltajes ya vamos a estudiar de cuánto deben ser los valores de esos voltajes fíjense aquí la fuente Vamos a abrirla para verla muy bien. Como pueden ver, necesita un mantenimiento aquí, verdad? Está sucia con polvo. Vamos a limpiarla, pero además, aquí pueden ver ustedes el ventilador ¿Ve? el ventilador además aquí tenemos la tarjeta esta es una fuente de poder conmutada es decir eh, es un tipo de fuente que a través de unos eh, diodos y condensadores va a rectificar y a filtrar la, el voltaje en corriente alterna que entra por aquí y nos va a dar como resultado voltaje en corriente directa, que es lo que se necesita para la alimentación de todos los componentes de la computadora. Y vamos a estudiar con más detalle lo que es la fuente conmutada. si Por ahora lo vamos a dejar solamente como en, en mención. Muy bien, entonces el motivo de este video, aparte de conocer algo sobre la fuente de poder ATX, es verificar los voltajes de salida. Entonces, como les dije, eh, por aquí va a entrar voltaje en corriente alterna, a través de unos condensadores, eh, diodos y condensadores, se va, el voltaje se va a rectificar y a filtrar, y se va a convertir en voltaje en corriente directa. ¿Ok? Entonces vamos a verificar esos voltajes aquí en esta en este conector para eso vamos a utilizar nuestro multímetro digital y vamos a, a ver cómo encendemos esta fuente vamos a conectar aquí vamos a conectar el cable de poder de esta manera y aquí en nuestro conector ATX vamos a buscar vamos a buscar los cables negro y verde y vamos a hacer un puente el cable negro es el cable a tierra Mientras que el cable verde es para el encendido. Ok, fíjense un puentecito así como este. Este, este cablecito lo he sacado de, un, de un, eh, es un trozo de cable UTP. Ok, entonces vamos a hacer un puente aquí entre los cables negro y verde. ¿Okay? Estoy usando yo el negro que está en el pin si contamos, si contamos desde la derecha hacia la izquierda. Está en el pin 5. Y el verde en el pin 4, ok, en la parte inferior, ok Bien, entonces vamos a hacer este puentecito y vamos a encender la fuente Vamos a conectar nuestro cable de puerta a la alimentación de 230 voltios Fíjense, la fuente está funcionando, ok, prendido, el ventilador está girando Ahora vamos a ver los voltajes Bien, entrando, estando encendida la fuente, vamos a agarrar nuestro multímetro digital y vamos a, co a coger el cable negro, aquí el terminal de color negro, y lo vamos a poner en cualquier terminal también de color negro. Bien, he escogido este terminal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, cojamos un terminal de color negro. Aquí lo tenemos. Ahí, muy bien. Ahora sí, vamos a medir los voltajes. Por ejemplo, entre negro y naranja, el voltaje debe ser de más 3.3 voltios. Entonces, vamos a poner nuestro multímetro en voltaje de corriente directa. Ok, y en la escala de 20 voltios. Y vamos a buscar el cable de color naranja. Aquí está el cable de color naranja, es el, el primero que está acá. Ok, vamos a ver, vamos a colocar bien nuestro multímetro, a ver si se aprecia ahí. Vamos a medir aquí. En el color naranja. A ver. Ahí, ven, 3.40 voltios, ¿verdad? Está en el rango. En el color naranja, negro con naranja debe dar 3.3 voltios aproximadamente. Puede haber un margen de error. Vamos a ver ahora con el color azul. Con el cable de color azul nos debe dar menos 12 voltios. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, menos 11.51 voltios. ¿Se aprecia? Ahí tenemos, menos 11.51 voltios. Está dentro del rango correcto. Muy bien, vamos a ver, con el cable rojo debemos tener más 5 voltios. Busquemos un cable rojo por aquí. Busquemos un cablecito rojo. Por aquí. Tenemos con naranja, a ver, aquí. Ahí está, con el rojo tenemos que tener 5 voltios positivo. En este caso nos está dando 5.22 voltios, está dentro del rango Muy bien Con el color amarillo tenemos que tener 12 voltios Vamos a buscar un color amarillo por aquí, aquí lo tenemos, ahí lo tenemos, fíjense, el voltaje 12.14 voltios, está dentro del rango Muy bien ahí podemos ver aquí con el color vamos a ver con el color este es un color medio plomo 5.21 voltios bien, entonces esta fuente está, está dando los voltajes correctos ok muy bien entonces esa es la manera de verificar los voltajes. En un próximo video vamos a estudiar mejor lo que son las fuentes conmutadas, es decir, las tarjetas ya en sí. Cómo es que esa tarjeta realiza la función de, de convertir el voltaje en corriente alterna hacia voltaje en corriente directa. Eso lo vamos a ver en un próximo video.